En tumbas. Y ah, bueno, creo que el está está allá tan ¿Qué quieres? ¿Quién está acá? Ya, está llegando a los tuyos. Concha, que madre, el bruto. Me reveló la posición el bruto. Weón. ¿Dónde está? Estabamos recién. Por ahí me va a atacar. Estoy tirando hueadita tirando fierrito. Si sí, la escucho, pero no la veo. Oh, está ahí arriba, está arriba, tío. Está arriba, está arriba. Ya, ya. ¿Murió, murió? Sí, sí, sí. Ya ahora? Bueno. Murió el compi. ¡Uy! Lo matamos los dos. Oh, oh. No, no, no, sí. Me dio con el romero, pero me dio como de lado. Como que no me dio todos los perdigones. Ni siquiera me se quitó una barra. Aquí está. Ahí está el otro. Yo lo maté con la espada, güey. La maté con la espada. Me dio para sacar la mocina, así que te la 50 dolaricos. Vamos subiendo. Están dando No, bueno Aquí dentro? Sí. Ramita, ya, ahí lo vi uno, es una Feliz Ya ya Está por fuera está retrocediendo. ¿eh? Uy, casi la mato, casi lo mato Debería haber marcar? una cabo, ¿no? marcar dónde lo viste la última vez? Ah, ahí, sorry Pasó para allá de atrás los trocos Le pegué otra, ¿Le pegué, le pegué, le pegué Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde se habrá metido? Está acá atrás, acá. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, me sigue, me sigue. Me va a matar. El fuego de mierda. Ah, vale. Ahí murió. Pero bien, si estaba solo, estaba solo, estaba solo. No, pues, arriba, Pero, Está blanco, ¿eh? Ya, ya es? ¿dónde habrán muerto estos tipos? ¿Qué tipo? Eh, es que eh? y ah, el que mataste tú. Ya, primero el que mataste tú. El que maté uno nomás, pero ¿y su otro su compi de estas por aquí? Es el tema, hay que buscarlo. Míralo. Está bien, te lejos la ¿Cómo? Le de falta la cintura, mira. Ah, ya lo veo bien yo. Se le ah. buguea a alguno. Por ejemplo, si se te buguea a ti, no se me buguea a mí. La otra vez me pasó lo mismo. Ya, ¿te acordás cuando yo te decía, oye, la cintura de esta no existe? Ah, ya. Esa misma hueva pasó. O oh, el caballo igual. Oh, cagué. Por el otro lado, cuidado. Espérate, yo voy. Están los arbustos. Headshot, headshot, headshot, ya por otro? este lado, por ¿Sí? este lado estamos bien. Bueno, ya uno más, tranquilo. Viene por la derecha. Si, si, si, yo estoy.. Este vacano, es este hueón no corre, po? Ya, ¿no? ¡Oh, el hueón! Seco, ¿ah? ¿eh? Ya, eh. Va a, querer, sí. Va a querer quemarme, Sí. Vino por acá atrás. nunca pensé que el tipo iba a estar preparado este weón es de, es de pana weón porque se quedó a pelear po qué weón qué hizo weón qué weón quería levantar quería levantar su contra tenemos continúa. Sí, sí, sí. ventaja si, de hecho si te quedas ahí yo me quedo en la cero así como estamos así ahora uno te, tiene que, tiene que de hecho parte. De hecho, que voy a tomar su copia. Tengo, tengo, tengo, tengo. Después la pagamos, después la pagamos. Ya mira. Quédate ahí. Ahí mira, va. Aquí. ¿Está por el agua? Ya. Va a, ser, va a sacar el fuego. También me velas. Oh no, fallé la bala, era hecho esa bala. fallé la bala, bro. Está ahí, está, está, está a una buena distancia. Uy, si sí, yo me quedo aquí, ¿y tú te das para allá? ¿Te das la vuelta? ¿O oh, está bien aquí? ¿Estamos bien aquí? Se está moviendo. Es que a mí me ve por esta puta sombra, güey. Uy, ya se le pegó, se fue para allá, se fue para allá, cuidado, se fue para allá. Hola, güey, No tengo ala. ¿eh? ¿Te deja toser? No, no, elegimos del cadáver. Ya. Yeah. No sé si estoy aquí. ¿Lo, lo, lo, lo veía o no? El cadáver, no, pero veo la opción de. de como no, de... pero el tipo. <risa> Me mató de nuevo, no, no, no, estoy muerto. ¡Todo oh, coche de nuevo! Te estoy corriendo, estoy corriendo, sale de ahí, fuerte, fuerte, fuerte. ¡No puedo salir de aquí! Ah. Tienes que rucharlo, weón. De lejos no vaya a poder. Está muy. De lejos, claro. fui... bala. Y ahora recupera el mosin, Recupera el mosin. Tenía balas ¿Sí? con eso. Mira, tú hazme mi caso. Hazme caso. Saca el, el mosin de nuevo. Viste que hay con todas las balas de nuevo. ¿En serio? Vamos a y de nuevo, después, así lo mismo. Para recuperar balas. Está en la casa. Si esta buena distancia va a ser difícil, weón, tiene buen aim. Se escuchó. Y abajo escondido. Juan sabe todo lo que estoy haciendo, weón. Sí, juleado, bueno. Espérame, cuidado eh, ah, como no ver nada, weón. A... Qué mala juega. ¿Qué cosa? Ah quiero quemar al amigo, pero para que venga a rullar él, no quiero rullarlo yo. Como no ver nada, que mala suerte. Arribita, mira, ahí arribita suele haber, aquí. Arribita. No, no, no. ah, sí. Esta la cuestión del estrangulamento, no? Compañero, y tu aim. y tu aim <risa> Se puso nervioso con la quema del compi Te ve por la sombra ¿eh? lo que estoy haciendo ¿Lo apagó? Ah no, no, no desde, desde ese punto de vista no te ve Eso que se queme el compañero no ah, basura Muerte Que arda tu compañero weón. <risa> ahí está, ahí está, ahí está Uh, cuírate, cuírate, cuírate. No, te ruché, te ruché Yo me voy a meter ¿eh? ¿Rivió? ¿Rivió a ver Ruvio, la compi Estamos muertos Me mató la madre Que tengo mala cueva man? Anda a pararme, anda a pararme Anda a pararme por favor Te lo ruego Tu bueno, weón está tocado Buena, buena, buena, buena Buena no? conch madre No paró el compañero <risa> <risa> Lo paró paró el compañero si ya la maté weón Ah, bonillísimo Oh weón Pero si te caché o no sí, <risa> la, me... Cuando es le... la bueno el cerebro tengo muerte segura, hago los mejores weadas, weón. Sí, la galina. Oye, pero cachaste que.. Oh, weá. Aquí si no está. Pararte, pararte sí, pegaleta, Oh weón, pero es que tengo una barrita, weón, Qué mierda iba a hacer con una barrita. Pero si la hiciste, weón. Lo valió. Es que ya le había dado uno, pues entonces yo dije, puta si este weón lo dejo que se cure ya. Ahí, ahí Oye. sí que estamos. Yo no caché. De las balas. La... Es que mira, lo podía hacer con la. Con la Spark, la. el Mossin, la Level y.. la Cadwell de Impacto. De hecho, con esta también la podía hacer pero tiene que tener las mismas balas. Por eso es importante saberse si que balas llevo aquí, weón. Sí, yo, yo Oh weón. Uy, pelitos de puta, weón. Oye, pero nada, más que no había más Si sí, llegaba otro team. ¿No? Sí, no, no, no, yo estoy cagadísimo No, pero más encima, este, este weoncito, Yo le tiene una barra de... De veneno Que se vaya quemando No debería haber más no, gente no, no, no debería haber más gente Puta, lo va a matar el veneno No No, lo mató el veneno Y yo no le puedo dar la F, weón, Voy a morir si, si me acerco ahí. 500 sí. dólares. Buena, weón. Oh. Oh. Pero viste, weón, con una barrita te echaste a dos y este, weón, tiene de Hay no un 1, hay un 1. Que... Siempre siempre hay un... ese 1%, weón, siempre hay que creer en ese 1%. La extracción, pues, la parte de abajo... La, no... la que tenemos más cerca es, no sé, weón ji ji ji ji ji ji ji que ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ya pero los chavos... algunos murieron en tumbas. Ah no, no, no, sí, razón porque ahí pelearon al principio. Mm -hmm.